Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En el vídeo anterior vimos cómo convertir fotogramas en vídeo. En este vamos a hacer el proceso inverso, cómo convertir un vídeo en fotograma. Vamos a tener archivos de imágenes por separado. Ya hice un vídeo anterior haciendo lo que es nuestro programa, el DVD en Videosoft. Hoy lo vamos a hacer con VirtualDook, que es un programa gratuito de código abierto, muy liviano y portable, no hace falta instalarlo. VirtualDook lo podemos descargar desde esta página. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Van aquí para descargar de Songforce. En mi caso solo me funciona la versión de 32 bits. Le damos ahí, comienza la descarga en unos 5 segundos. Virtual Tab. Bueno, pues Una vez descargado, simplemente botón derecho y extraemos como cualquier otro archivo comprimido, con la función de extraer todo, por ejemplo. Y ya tengo la carpeta descomprimida aquí. Para ejecutar el programa portable hay que darle doble clic aquí. Ahora vamos a ir a File, Open Video File, cargamos un vídeo, la resolución de las imágenes, perdón, la resolución de las imágenes pues será la las que tenga el vídeo. Si queremos cambiarla, podemos ir a vídeo y Filters. Vamos a buscar R6 usando en Add y aquí R6, ahí le damos a OK. Aquí escogemos el tamaño en Píxeles si queremos cambiar la relación de aspecto pues tenemos que darle a disable primero y ahora sí que nos deja cambiar para poner por ejemplo que sean más anchas o cualquier otra resolución bueno le damos ok, okay. ahora vamos a file vamos a ir a export secuencia de imágenes el formato se cambia aquí si queremos png por ejemplo el nombre de, que van a tener las imágenes después de este nombre va a tener una serie de números que van a ser correlativos para cada imagen podemos definir aquí el número de esos... De, eh, el número de esos dígitos si vamos a tener 4000 fotogramas pues con 4 irá bien eso depende ya de la longitud del vídeo porque si vamos a sacar muchísimos fotogramas ya que el vídeo sea muy largo tendremos que aumentar esta cifra el directorio donde va a guardar las imágenes aquí esta carpeta mismo voy a escoger dependiendo del formato tenemos algunas opciones más como por ejemplo para elegir la calidad si elegimos JPG tenemos aquí una barra para deslizar mientras más a la derecha más calidad tendrá en PNG simplemente tenemos una casilla para comprimir rápido y bueno pues ya solo queda darle a OK está aquí ya exportando esto que aparece aquí es lo que está exportando Ahora cuando acabe el vídeo vemos el resultado. Bien, ya terminado. Y bueno, aquí está el resultado, el nombre y lo que os decía, cuatro dígitos. Y tenemos una imagen por cada fotograma. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva. Un saludo, que tengan un buen día. Chao, chao.